El libro de Job, capítulo 31 Me prometí a mí mismo no mirar nunca con deseo a las jóvenes. ¿Qué debe esperar la gente de Dios? ¿Qué recompensa debe darles el Todopoderoso en lo alto? ¿No es el desastre para los malvados y la destrucción para los que hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago e incluso cuenta cada paso que doy? ¿He vivido una vida engañosa? ¿He estado ansioso por decir mentiras? No. Que Dios me pese en la balanza de su justicia y que descubra mi integridad. Si me he desviado del camino de Dios, si he dejado que lo que veo se convierta en mis deseos, si hay alguna mancha de pecado en mis manos, entonces, que otro coma lo que he sembrado, y que todo lo que he cultivado sea desarraigado. Si una mujer me ha seducido, o si he buscado la oportunidad de acostarme con la mujer de mi prójimo, que mi esposa sirva a otro, que otros hombres se acuesten con ella. Porque eso sería una maldad, un pecado que merece castigo. Porque este pecado es como un fuego que lleva a la destrucción, destruyendo todo lo que tengo. Si me negara a escuchar a mis siervos o siervas cuando me trajeran sus quejas, ¿qué haría cuando Dios viniera a juzgarme? ¿Cómo respondería si me investigara? ¿Acaso el mismo Dios no nos hizo a todos? ¿Me he negado a dar a los pobres lo que necesitaban o he hecho desesperar a las viudas? ¿Acaso he comido yo solo un trozo de pan? ¿No he compartido siempre mi comida con los huérfanos? Desde que era joven fui padre de los huérfanos y cuidé de las viudas. Si alguna vez veía a alguien necesitado de ropa, a los pobres sin nada que ponerse, Siempre me agradecían la ropa de lana que los mantenía calientes Si levantaba la mano para golpear a un huérfano Seguro de que si llegaba a los tribunales los jueces estarían de mi parte Entonces, que mi hombro sea arrancado de su articulación Que mi brazo sea arrancado de su cavidad ¿Cómo me aterra el castigo que Dios me tiene reservado? y debido a su majestad, nunca podría hacer esto. He puesto mi confianza en el oro, llamando al oro fino mi seguridad. ¿Me he deleitado en ser rico, feliz por todas mis riquezas que había ganado? He mirado al sol brillando tan intensamente o a la luna moviéndose con majestuosidad por el cielo, y he tenido la tentación de adorarlo secretamente, besando mi mano ante ellos como señal de devoción, esto también sería un pecado que merece castigo, porque significaría que he negado a Dios en lo alto. ¿Alguna vez me he alegrado cuando el desastre destruyó a los que me odiaban? ¿O he celebrado cuando el mal los derribó? Nunca he permitido que mi boca pecara echando una maldición sobre la vida de alguien. ¿No ha preguntado mi familia, ¿hay alguien que no haya comido todo lo que quería de su comida? Nunca he dejado dormir a los extraños en la calle, he abierto mis puertas a los viajeros, he ocultado mis pecados a los demás, escondiendo mi maldad en lo más profundo de mí. ¿Tenía miedo de lo que pensaran los demás, del desprecio que me hicieran las familias, y por eso me callaba y no salía? ¿Por qué nadie escucha lo que digo? Firmo con mi nombre para avalar todo lo que he dicho. Que el Todopoderoso me responda. Que mi acusador escriba de qué me acusan. Yo los pondría en alto. Los llevaría en mi cabeza como una corona le explicaría todo lo que había hecho, mantendría la cabeza alta ante él. Si mi tierra ha gritado contra mí, si sus surcos han llorado por mí, si he tomado las cosechas sin pago o si he causado daño a los agricultores, entonces que crezcan espinas en lugar de trigo y cizaña en lugar de cebada. Las palabras de Job se terminan.